Harto de pasar día solitario, harto de no tener con quien pasar el día de San Valentín, harto de no superar a tu ex, harto de la soledad y solo el abrazar tu almohada con la foto de una waifu que no es real. Pues déjame decirte que yo tengo la solución. Inspirado en el innovador sistema de renta de novias en el lejano Japón, y en cierto <coughs> anime, llega Novia de alquiler, Lima, solo en Lima. Pero para hacerlo, debes unirte al grupo que dejaré abajo en el link. Y solo con el módico precio de 45 soles la hora y media. En vez de gastarle ese dinero en figuritas chinas, o gastarlo en juegos de Steam. O tirar todo tu dinero en ese jueguito llamado Free Fire. O tirar tu dinero en Dota. Puedes invertir esos 45 soles en la dulce compañía de una chica real. Por Ahora solo están disponibles tres y muy pronto tendremos más. Así que, ¿qué demonios esperas? Únete y disfruta y regocíjate en la calidad compañía de una mujer real. Así que, ¿qué esperas? ¡Alquila una ya! Todo lo que ocurra en la cita es pura actuación. No crearse falsas esperanzas XD. Prohibido andar de hornis. Sobrepasarse con las chicas o acosarlas o habrá que tomar medidas. Condiciones de pago o cualquier duda consulta la página o al grupo de Canoyo Carísima Zulima.